Pues va, eh, cuéntanos. Eh... Ya, Robin, ya solo de entrar. Ya, ya empezó a bajar tu cordura, ¿eh? ¿Viste? eh estoy loco desde el inicio. Bueno, 3, 2, 1, adentro. Bueno, luego Gonzalo ya hablaremos de nuestras cositas. Dale, mira, eh, vení un cachito acá, Wolf, que te, te sí. enseño sí. ya de paso. Ah, mira, un ¿Este hueso ¿No? no lo levantes No lo levantes. Foto. ¿No? Una vez que sacas foto, pimba y lo agarras. ¿Y por qué eso, eso te da? 50, 50 ah, pesos te da. Bueno, empe... Después eh, hay eh, muñecos vudú Que no hay que tocarlos pues te baja la cordura. También puedes encontrarte la ouija Ah, sí, hablar con el espíritu, ¿no? Sí, sí Sí, sí, tal cual yeah. eh, Acá, chicos, estén atentos No nos fijamos las misiones No nos fijamos cómo se llamaba Y con, con, cómo voy, se comunica voy tranquila eh, en... Te iba a decir, vos, negra, que sos la primera En salir corriendo de la casa, porque no vas y te fijas? ¿Dónde estás? Que no me dejes solo. Claro. Voy, estoy voy, acá, voy. estoy acá, estoy acá. Voy, voy, voy, voy. Es que voy. con la linterna esta, a ver, a ver si por las puertas. Veo esta voy. casa, esta casa tiene varias salidas para vale. irse de la casa. Vale. Estoy yendo a la camioneta, ya les digo cómo se llama el fantasma. Ustedes hagan las cosas, no hay problema. Yo de acá miro. <risa> vale. vale. Yo te voy siguiendo, eh. Te doy un consejito, si el fantasma se pone en modo caza y te cierra la puerta, escondete en un cuarto o apaga bueno, las luces y no hables, ¿vale? Es, es, es una mujer, se llama Donna Robinson uh -huh. Y eh, dice, detectar el fantasma con un sensor de movimiento, obtener a un fantasma, eh, obtener un fantasma que caminar a través de sal La traducción horrible, o sea, huella de sal okay. eh, Limpiar la Laura con, con la varilla Pongo un poquito okay. de si no nos vamos a morir. ¿Alguien, sí, sí, fue... sí, sí. ¿Alguien ya fue para arriba? Sí, estamos arriba. Sí, estamos arriba. Ok, no, porque vi una luz prendida y. La prendí okay. yo ahora recién. Vale, estoy eh, mirando... ¿Cómo se llama esto? Eh... No veo nada de marcas, eh. No, no, no, yo tampoco. Acá está el muñeco Vudu, mira. ¿Dónde está? A ver. Vale, no lo toco, ¿no? listo. Yo me quedo en la puerta Ustedes jueguen ¿Vale? Súper divertido super Que cuando no hay nadie de... que... Aunque sea no extravagante Raro y espantoso Si nos dice cosas cosa? Sonará armonioso Súper <ríe> clarifragilístico espialidoso Vos sabés que la la está la la arriba, la ¿no? Eh, Nova, ¿se qué? comunica con todos? Eso es mucho, muy importante Allá ah, les digo, ¿eh? Me encanta porque está todo vacío en la repisa, ¿eh? Eh, Este fantasma se comunica con todos Puede llamarlo por su nombre para enfadarlo Y así obtener un poco de actividad paranormal Asegurarse de echar un vistazo a su diario Y apuntar cualquier prueba que obtenga Dona eh, eh, acá, acá, acá. ¿Enfadarlo o no? Mira, estamos Bien. a 15, ¿eh? 15 grados 8, menos 8, menos 5 Gente, me hemos encontrado... Temperatura bajo cero eh, eh, Está ahí adelante, está ahí adelante de Wolf. Está adelante no, de Wolf. no, no, ¿eh? Sí Sí, sí, estaba delante mío, estaba delante mío Y está en pijama, porque parece Punto la chica madre. del grito, boludo Parece la, la de Paci Pacify, creo que bueno, se llama Bueno, cerro, eh... Eh, eh, tenemos que hacer cosas importantes Ahora, dejadnos, gracias eh, Creo que hay orbes <risa> <risa> bueno, Jodería, ¿eh? Creo que hay eh, orbes puede, puede que haya orbes, ¿eh? A ver, eh, Wolf, apagado ¡Ay, el... ay su puta madre! Hay orbes Primera prueba Hay orbes Listo. Hay orbes Vamos a buscar, eh... eh... hija de puta, me ha la oreja, eh Bueno, por ese sonidito que hizo el fantasma hace un rato, se me casi se me sale el... Vamos, vamos, no te quedes solo, Wolf No, no, no, no, no, ¿tú estás loca? No, no, no, me voy a solo No, no, no, no, no, Si quieres probar, la split boxes es como unas luces apagadas, ok Ahora lo vamos Ahora, a probar pues. Vamos a pillar, ya hemos encontrado la habitación eh, De esto menos, menos, eh, menos ocho, ya tenemos una pista más Ahora vamos a tirar esto. ¿Cómo estamos fue? de cordura, Shaki? Esperen. Eh, ¿Otra de las pruebas es temperaturas bajo cero? Sí, la tenemos. Sí. Ok. Cordura. No, no, no, Wolf, hijo. Wolf y Robin eh, entre 40 y 45. Bueno, bien, ¿no? ¿Pilla un libro? Ahí. No Agarra el, el libro. Ah, eh, tiro la cámara esta. Ahí la... la... ¿Cómo se llama? La, la luces esta. Sí, no, no. La, la de esto... Ultra bueno, Chic, Jackie, vos agarras ultravioleta. Y lo dejas y... ahí. Claro, vamos. Vale. Ey, la sal, la sal, la sal, gente, la sal. Ah, sí, y ya va la sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. ¿Alguien está llevando un crucifijo? Yo, yo, yo, hombre, es que si lo llevo, madre mía. Me lo como, se reparta. Es <risa> se lo clava en la frente, ¿viste? Te lo debo. Hija me lo de pego puta. con sí. Mucha suerte, Lalan, el cabronazo, tío. ¿Estás wow. aquí? ¿Estás aquí? No, pero no la llames. Déjala tranquila. Mira, lo dejo en el piso, ¿vale? ¿Estás aquí? estás aquí, puedes hablar, hablar. Hay alguien, ¿Alguien? aquí. ¿Aquí? Prendo la luz, perder? ¿eh? O la desprendo. La desprendo, por, por, porque sí. La despierto. Eh, pongo un libro aquí debajo al suelo, ¿vale? Dale, dale. ¿Estás, estás aquí? Puedes hablar, ¿Puedes hablar. ¿Con, ¿Dile? Cuál se, con, ¿Con cuál se deja la sala en el piso? Con la F. Con el clic. F en el chat. Ahí, ahí. En la puerta, ponla en la puerta. En la puerta, ponla en la puerta. Puedes hablar. Puedes hablar. Madre mía. Danos una danos señal. señal. Danos, eh, una, danos señal. una señal. Necesito algo. Eh, di, di que escriba en el, en el libro. Escribe, Escribe en el, en el libro. Tírate sí, ahí hay que hay una caricatura. Una caricatura. Supuestamente con el crucifijo estás a, a salvo, así que pod eh, podéis insultarle, eh, pero, eh, pero no a todos a los fantasmas les la afecta por Ya me jodería, eh. A ver, apaguen las luces, dos eh, segundos eh, Me llega a 3, nivel 3, El FM es este, nivel 3, nivel 3 Nivel 3 Mantenedlo, mantenelo. cuando estén 5 es importante Está le, le caminando Si no me equivoco está caminando porque acabé de escuchar un paso Tocó la puerta, tocó la puerta Vale Fíjense la puerta No, no me fijo, o si sea, aparece que ¿Eh? Del otro lado, Shaki, fíjate O dámela que me la eh, reviso yo ya no, ya no hay, ya no hay Toma. ¿Cómo se eh, llama? Ahí está, en el piso es verdad que ha tocado la puerta. Qué buena. ¿Y quién prendió la luz? Yo no. yo no, yo no toco. Está detrás tuyo, eh. Está acá, está acá, está prendiendo la luz y apagándola. Y no sale nada, eh. No, huellas no hay. Porque la verdad es que no la está tocando. No la está prendiendo. ¡Ah! No la está. ¡El crucifijo! ¡Ah! ¡No, no está el crucifijo! ¿Sí yo el crucifijo. ¡No! ¡No! ¡Ay, ¡Ah, su puta madre! ¡Uh! ¡Perdón! Hijo de puta, que susto me ha dado. aquí? Tu... Encima yo tengo... Yo tengo el... eh, Dame una señal. Gente, gente yo... Y yo, yo, yo me iría, eh. Bueno, bueno. Yo me quedo, Dame vale. me quedo. Dame una no, no, no, no, a ¿Querés no, no, no, no, va. no, nos, no, nos, nos quedamos. quedes un esto de pan? Da, dale. ¿Te gusta más? ¿Te ¿Te gusta más? ¿Te gusta más? ¿Te gusta más? ¿Te no, ¿Te gusta ¡No, ¿Te gusta no, ¿Te ¿Te con la... ah, no, Ahí está es la caminando, cierro los ojos, cierro los ojos ver, sí. Me mata, me mata, me mató Eh, no puedo echar las fotos, no tengo la cámara Yo Ahí la bien. tengo, agarrala que yo la tengo en el suelo Perdón, vale. pero voy a cerrar los ojos vale. Me está atacando, viene por mí Ya está, ya ¿Sí? está, ya está Agarren la cámara, sáquenme una fotica A ti Bien, yo estoy con ustedes igual, eh Mi espíritu está acá y los veo Dale. Bueno, van a hacer lo siguiente Ah, mira, está, está, eh... esto pisado, está esto pisado, eh. Le pego, le pego Ay, foto. Sacale, sacale foto. Dale. Bien. Eh, revisé el libro si ¿sí escribió. No, vacío. No, vacío. Bien. Bueno, van a salir y van a dejar la casa sola por unos minutos y van a volver a entrar después. ¿Por hmm. qué? Porque puede llegar a escribir mientras está sola. Vale. Yo estoy okay. con ustedes. Te sigo, igual. te sigo, te sigo, te sigo. Eh, me mató en cuatro patas. Aviso. Corre, corre. No, no, es que. No hay nadie, no hay nadie. Ustedes decían que yo estoy en modo fantasma y veo todo. Está en modo caza, vete a la mierda. Está en modo caza de vuelta. Pero, pero no, cierre la puerta. Sorry, sorry, sorry, no sé yo, le he dado ya. corre, corre. Corre. Ay, Dios, disculpen por lo suelto y lo suelto. No, no, no, si yo he chillado como si. Y le he visto, yo le he visto. Lo que pasa es que no tenía la cámara de fotos. Ay, es que me mareé re mal. Eh, yo estoy a, cero, eh, estoy a cero de cordura. Let's go, papi. Eh, toma, eh tomate una, una, una pastilla. Me tomé. Tomate, tomate pastillita. Eh, bueno, a ver. 79. Está con la puerta igual. ¿vale? Bueno, sí. yo, yo he agarrado uno de estos. Y ok, me... el, el detector de movimiento es uno que tiene un botón rojo. Sí, ya lo agarré. Acá. Yo tengo uno, agarré sí. uno. Y me pillaré el otro crucifijo. Mira, para... No sé dónde está el otro. Está aquí, lo tengo yo. Ok. Espera que, que abra un poco más la puerta Uf, ¿Qué hacemos? Entramos Entramos, va Mira, te sigo, eh sí, Eh, aquí con confianza Sin problema Somos aquí los mejores Somos los cracks Somos los, los... los... nos lo hacemos, eh Sin problema Nos lo hacemos Nos lo hacemos, gente Nos lo hacemos. ¡Calla, coño! La perra asquerosa, tío, yo digo ¿Quién es el mongulo este? Robin, te voy, a, te voy a matar, boludo Te voy a matar No, no has escrito matar. Nada. Perdón, no, nada Pero iba en tan Iban tan con la charla emo, emo, emotiva Emocional, viste, esa que te levanta el ánimo Claro, pero sí, es no, que, que ma, empezar, ma, ma corta, esto, me ha cortado Me cortó el, el rollo Me cortó ahí todo ¿Dónde lo pongo claro. esto? Aquí, Aquí Aparcado Sensor de movimientos Vale, ¿qué toca ahora? Que y ahora eh, apaguen la luz. Siempre. Sí, ¡Ay, la puerta! Y ¡Su manden, puta madre! ¡No puedo ver! ¡Manden Spirit Box Agarren la linterna y, y ultravioleta y fíjense las ventanas también. Eh. No, ya agarra la, la linterna y nada agarra. ¡Ay, no está cazando! No. ¿Tienes fotos? ¿Tienes fotos tú? ¿Tienes fotos? Está cazando, está cazando, está atrás, está atrás, ahí viene, ahí viene. No. Salgan, salgan, salgan de la habitación, salgan de la habitación. Mi Mató a alguien, ¿no? Acá, acá, la habitación de enfrente, acá, acá, acá, al baño, al baño, al baño, al baño, al baño, baño, al, baño, baño, al, baño, baño. al baño, al baño, al baño, vente. Y cierran la puerta, cierran la puerta. Venir, vení. Hostia, el crucifijo, no lo hemos dejado, Willy. No importa, no importa, yo lo he escuchado desde <ríe> afuera. Si la veo, les aviso. Dale, ¿Está pasando? O sea, está tirando <ríe> la luz. No. Reciente y tiró la luz, eh, escuché el latido, apareció atrás de Wolf, caminando y desapareció. Ay. Bueno, no, no hay nada, ¿eh? No está. Así que pueden salir tranquilos. Yo alumbro con el mechero. Yo, quedo un segundo AFK, voy a agarrar el cargador y vengo. No. <risa> no. No. no. Tira un plato ¿Cómo se escribe? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hablar con ella? ¿Con la B? Eh, eh. No, mira ¿Ves acá en, la, en eh, el piso, eh, esta, la Estaba sala? aquí, ¿eh? Ha pasado por aquí delante Porque se ha, se ha puesto el detector en verde Ok, ¿ves en el piso? Que ahí al lado de la sala Hay como una, una radio acá, acá, acá al lado del cuerpo de. Sí, sí, pero no lo, he pillado esto Ya, aprovecho he Esa Vamos radio que está en el piso Sí Va, para, La agarro, lo agarro yo sí. y, y lo hago eh, ¿cómo se llamaba? ¿Dona? ¿Donna? Dona. Donald Trump. Donna. Cuarto, o bueno, y no es, es, es una mujer, se llama Donna Robinson. Donna. Donna. Escribe eh, en el ¿puedes libro. Venir? Puedes venir. Puedes acá? venir acá. Y que escriban el libro. Me he dejado Hola, la sorry. cámara, eh. No he pillado cámara, eh. No tengo cámara, eh. Acá estoy, acá? acá estoy, acá estoy, acá estoy. Okay. ¿En dónde están? ¿Podés escribir ¿puedes en el, el libro, por libro, favor, Donna? Por favor, ven aquí. ¡Ay! ¡Escucho a alguien! ¡Ay! ¡Su Corrales. puta madre! David. ¡La vi! la coña me asustó. ¡Para que voy! Que voy. ¡Para, para! ¡Tu puta madre! Uff. Ok, eh, para mí que fija que es un Shurei. Yo también es un Shurei, 100% eh. Para mí es un Shurei, así es... que eh, vayan saliendo de la casa. Vamos y, marquen, y marquen que es un yurei. Marquen que es un yurei por, por cómo se maneja O sea, a ver, yurei. Un yurei es un fantasma que ha vuelto al plano físico normalmente ansiado... Eh, ansiado ¡No! Está ¡No! Está cazando, está cazando, está cazando vale, Ok, a ok, okay. ok, escóndanse, escóndanse Yo me voy a la No, habitación. no me puedo, no me puedo esconder, ya está, okay. No, no, no, escóndanse que yo les digo por dónde está están no, en la habitación Están cuatro patas, boluda Claro, para que le... Que no sé dónde esconderme No importa, está arriba, está arriba Ustedes tranquilos, yo cuando se vaya de arriba les aviso ¿Que abra la puerta o no? Quédense si ahí, vos, no, ¿eh? quédense ahí Está saliendo... No, volvió a entrar a la habitación ¿Qué habitación? Está miedo, me entro Está en el pasillo de arriba Gente okay. viniendo, da miedo, gente. Posta que da sí, miedo, eh... como. Lo peor es que yo me asusto más por los gritos de Wolf. Va, perdona, eh. Él grita, perdona, el grita eh. y yo me asusto. Pero yo si, si yo grito, él también se asusta. Así que nos asustamos más por nosotros que por el bicho. No bicho, te pienses, eh. Yo, yo no me asusto contigo, eh. O sea, salgan, si yo me asusto salgan, viéndolo. Salgan. Chicos, ya pasó, salgan, ¿eh? Perfecto, yo ya me fui. A mí no sé qué le pasa a la puerta. No, oh, yo estoy acá. <ríe> Bueno, a ver, voy a leer Todavía no se suban a la camioneta vale. Shurei eh, Puntos fuertes, los Shureis son famosos por tener un gran impacto Sobre la cordura de los individuos Fíjense que tanta cordura tienen ustedes Puntos eh, débiles Usar las varillas de incienso en la habitación Del Shurei hará que no se po eh, Que no se pase Por ahí en un gran periodo no. de tiempo Pruebas, orbes, escrituras y temperatura Mirá, límite. Yo en uno y Wolf en dos yo Listo. Cero. Es estoy, en cero. estoy en cero, eh. Igual hicimos las tres, las, los objetivos hicimos tres Limpiar el aura, obtener el fantasma, caminar por la sal Y detectar el fantasma con un sensor de movimiento Yo creo que lo tenemos Así... todo ya Espérate que lo pongo, es un... Shurei, eh... escritura fantasma sería. Okay. Para mí que se bubeó el libro, eh Pesadilla, aún no he descubierto pesadilla, ¿por qué no? No me deja, tío La foto, la foto del cadáver que... Que poner lo siguiente, temperatura, orbes, escritura, ah, ¿cómo? Yo pongo, yo temperatura, orbes y escritura. Ah, vale. pero no escribió No importa. ¿Sabes qué pasa? Que para mí que se bugueó el libro. Ah, podría ser, eh. Vale, dale. Cierran la puerta. ¿Qué puerta? ¿Cómo se cierra esta? A ver. Con el botón ese, con la botoneta esa. no echo, papi! Ha sido duro, me ¿Yo, ha sido duro yo no eh. Voy a, yo voy a cobrar un carajo de todo esto porque... Ah, Caro. Cobré 35 pesos. Yurei. Qué bueno. Y qué pena. perdí todo. Bueno, voy a comprar. A ver. Si quieres, pago yo algo. que. Qué... tranquilo, tranqui, tranqui, tranqui. Tiene, tiene. ¿Tiene?